¿Qué pasa, Endurator? Bueno, eh, hoy me ha dado la jefa permiso, para salir un rato con la bicicleta, ya que estoy cotipado y esta mañana ha levantado un poco de jodillo y ya, ya parece que ahora el mediodía ha estado un poco mejor y ya me ha dicho, venga va, que te doy permiso para que te vayas. Y nada, he cogido la bicicleta así de, impreviso, de imprevisto y me he venido para aquí, para la zona de los anguijes, y que hay una senda, una bajada que me gusta mucho la quiero hacer y quiero investigar un poquito por aquí a ver qué es lo que hay o sea, voy a pelo, no he hecho ni, ni mapa ni plano, ni nada he salido, he empezado a grabar de, de, con el Strava y si me pierdo, pues sé que tengo que volver por los pasos por los que, que he venido entonces, bueno voy a enseñaros un poquito más lo que hay aquí hay poco, o sabemos poco y nada a, a investigar, que de eso se trata el mountain bike de coger la bicicleta y salir a investigar. Ahora, os, ahora cuando llegue arriba, vuelvo a conectar con vosotros. Venga, que vamos para arriba. el grado de por ciento que hay. ¿Vale? Pero os voy a explicar cómo se lee o cómo hay que entender el por ciento de subida. Digamos que esta subida tiene un 10%. Eso quiere decir que cada 100 metros vamos a subir 10, ¿vale? O sea, cada 100 metros que yo recorra voy a subir 10 metros de piso, de altura, para que lo entendáis. Esto me lo explicaron a mí en un curso que hice, ¿vale? Entonces, bueno, ya que estamos, pues lo comparto con vosotros. Oh, Dios. Si me decís que, la, que los neumáticos no tienen agarre, es para matarlos, chavales. Porque menudo bajadita eso ahí. Uf, de las motos, macho. Por seguir a las putas motos, eh. Me cago en mi puta vida. Uf. Entradita, macho. Seguir a las putas motos, eh Mirad, chavales Esto es lo bueno De salir al monte E investigar, mirad Mirad, eh Qué corral más guapo Para las cabras Está abandonado Mirad Qué maravilla Y... Qué guapo, chavales. Qué maravilla. Eh, cuidado, que resbala esto, que te cagas. Qué guapo, ¿eh? Mira. Esto es las maravillas de la naturaleza. Pasa que por lo que veo no es segura, porque ahí hay agujeros y puede haber desprendimientos. Pero qué maravilla, chavales, qué maravilla. Podéis ver, eh. ¿Qué? ¿Qué? Fíjate. Antiguamente, como buscaba uno un corral para sus animales. Qué puta maravilla. Chicos, os voy, a bajar, os voy a enseñar una bajada que a mí personalmente me encanta. ¿Vale? Espero que la disfrutéis tanto como yo eh, me salgo me salgo, me salgo como se nota que llevo sin salir, no llevo las gafas tampoco Estoy viendo yo que esta bajada la hacen con las motos He's good. in que se frena la bici, ¡Oh! qué buen saltaco, ¡Oh! qué maravilla. ¡Oh! Wow. ¡Qué maravilla de salto! Eh. Y he caído súper bien y todo. Aunque caes a plano, pero he caído súper bien. Oh, ¡Chavales! No, Está todo más suelto ¡Chavales! la ¡Chavales! vale. vale.